Ya se encuentra disponible en Marvel Snapson la información filtrada sobre el siguiente pase de temporada que nos trae una carta muy particular, MODOK. Hoy hablaremos sobre su origen, mazos y estrategias. Muchachos la siguiente temporada llegará el lunes 6 de febrero Se relaciona y coincide con el lanzamiento de la película Ant-Man and the Wasp Quantum Mania Que se estrenará en Latinoamérica el 16 de febrero del presente año Ya que como podrán notar aquí abajo vienen las variantes de Ant-Man y Wasp en estilo steampunk Igualmente es bueno decir que esta información podría estar sujeta a cambios de último minuto por el equipo de desarrollo aunque hasta el momento esta situación no ha ocurrido pero de todas maneras es bueno decirlo Comencemos entonces hablando sobre el origen de MODOK en los cómics antes de convertirse en MODOK, era un científico llamado George Tarleton y formaba parte de una organización llamada AIM. Era un grupo de científicos muy inteligentes que querían crear tecnología muy avanzada para derrumbar a los gobiernos de todo el mundo. Y en una de sus investigaciones crearon un cubo cósmico y pusieron a Tarleton en una cámara de alteraciones genéticas para convertirlo en MODOK que vendría a ser una computadora viviente para poder analizar dicho cubo cósmico. Ahí es donde comienza la mutación de George, ya que su cráneo va a aumentar mucho de tamaño, y por lo sucedido, le mantiene un gran resentimiento a sus compañeros por haberlo convertido en un monstruo. Luego de exterminar a todos los científicos, termina autonombrándose MODOK, pero con una K en lugar de una C al final de este nombre organismo mental modificado solo para matar son las siglas de la palabra modok y con el tiempo se vuelve enemigo de los vengadores modok posee inteligencia sobrehumana y puede retener grandes bancos de datos de información muy rápidamente también posee poderes psíquicos que permite controlar mentalmente a las personas y genera campos de fuerza capaces de resistir algunas explosiones por esa razón para trasladarse lleva puesto un exoesqueleto y una silla flotante llamada la silla del juicio final que además le amplifica sus poderes psíquicos luego de haberles dado la información muy resumida sobre el origen de modok ahora nos vamos a los stats y habilidades de la carta. Sus stats parecen bastante buenos, es un 5-8, pero examinemos ahora la habilidad de la carta. Lo que hace Modok es descartar todas las cartas que tengas en la mano en ese momento, lo cual lo volvería una carta que haría más competitivos los mazos de Hela y el de Drácula con Apocalipsis por la naturaleza de modok creo que tendría solamente espacios en esos arquetipos pero tal vez vayamos a ver cartas como strong guy o américa chávez también dentro de esos mazos inclusive el mazo descarte de que lleva apocalipsis con drácula lo veo un poco menos viable que el de hela porque qué pasa en el turno 6 muchas veces en la mano tienes muchas cartas que son valiosas para lanzarlas y poder hacer descartes sucesivos y así poder fortalecer más apocalipsis para que puedas sinergiar mejor con drácula al final de la partida entonces en este esta situación va a ser un poco complicado poder jugar en turno 5 a Modok Todo lo contrario va a suceder con el mazo de Gela, Ya que lleva cartas grandes Y estas cartas si las tienes en tu mano Para turno 5 vas a querer lanzar a Modok para poder descartarlas a todas ellas Y en el mejor de los casos robes a Gela Para que luego pueda traer a la vida a todas esas unidades en las diferentes ubicaciones El problema que siempre tienen los mazos de Gela es descartar a la misma Gela antes de que la puedas jugar, el problema de esto es que si tú tienes a Gela y a Modok a la vez para turno 5, obviamente Modok no lo vas a querer lanzar a menos que lances a Modok descartes a Gela y venga pues eh, obviamente lo robes a Ghost Rider y Ghost Rider la puedas adentro de la aleatoriedad por ahí justo la pueda traer de vuelta a Gela y Gela pueda invocar a todo lo demás, pero es un caso muy específico y no siempre va a suceder bien muchachos, aquí les voy a enseñar algunos mazos con Modok y este mazo me encanta Bastante porque tiene una carta sobre todo que va a hacer mucha sinergia con Modok y va a hacer que pueda trabajar de manera más eficiente, justo los que les comentaba. El problema de Modo es si tienes cartas valiosas que quieras jugar el turno 6 y lo tienes a modo que en turno 5 no lo vas a querer lanzar. Pero acá Invisible Woman lo que hace es evitar eso. Y al final, como todas las cartas se revelan, al menos del lado de Invisible Woman, al final de la, de la partida, entonces está bueno acá que puedas lanzar a modo con Invisible Woman y luego tal vez puedas lanzar a Gela. Entonces, ¿qué va a pasar? En el orden de la de la cuando se Develen las cartas, se va a develar Modo, va a descartar todas las cartas que no hayas usado para el final de la partida y luego Gela pues va a poder hacer muchas más invocaciones todavía. Entonces, en ese aspecto está muy bueno. América Chávez acá también está como un descarte seguro para el turno 6 donde puedas tener un 6-9 dentro de la ubicación invocado por Gela. Entonces, acá me parece que este masito incluso está jugando Electro para tratar de jugar cartas más altas. Por ejemplo, va a querer jugar seguramente lo ideal sería poder salir con Invisible Woman al inicio y después poder comenzar a utilizar lo demás, no utilizar Electro aparte para que te dé pues, el rampeo de energía y comenzar a utilizar Modok en donde está Invisible Woman y después comenzar a utilizar seguramente lo demás que tú creas convenientes para que siga habiendo el descarte siempre con el cuidado de que no se vaya a descartar Gela, no siempre con, teniendo esta suerte de que Gela no se vaya a descartar y que así pueda salir al final porque ella realmente es la verdadera potencia de este mazo y ella es la que va a ser que se pueda digamos ahí explayar no que se puedan invocar muchas unidades Modok vendría a ser como una especie de brute para Gela pero siempre y cuando eh, no la perjudique no no la perjudique y para esto necesita Invisible Woman para poder trabajar muy bien coordinado Modok y así con Gela pueda tirarla de manera tranquila la carta y con eso pues pueda salir un gran combo este arquetipo también está bastante interesante que es el que les comentaba justamente de Drácula con Apocalipsis y acá lo interesante es que al final Modok te va a asegurar de que Drácula lo pueda descartar Apocalipsis. ¿no? Si digamos que tú lo tiras a Modok en turno 6, va a descartar todas las cartas que estén ahí más Apocalipsis. Y Apocalipsis acá sin problemas va a poder ser usado por Drácula después con un gran poder seguramente. Acá por ejemplo lo que tenemos también una gran sinergia de Morbius con Modok. Van a ser los mejores amigos prácticamente. Mor Morbius acá en el mejor de los casos pues imagínate, Modok puede descartarle 4, 3, 5 cartas. Y le puede estar dando pues entre más 6 más 10 de poder directamente a Morbius. Y, y Morbius va a volverse una carta más valiosa también gracias a la presencia de Modok. Eh, luego acá... Tenemos otras cartas como Shorn, por ejemplo, que también cuando se descarta va a costar cero de energía. Lo cual te hace jugar eh, casi incluso al final del turno si quieres lo juegas por cero, lo cual es buenísimo. Tienes también a Wolverine acá que pues si sí, como el descarte es amplio con Modok. De repente Wolverine pues lo pones en la ubicación también después de que lo descartas. Lo cual es una habilidad bastante buena y hace que Wolverine de repente valga un poquito más. Vas a tener otras cartas de descartes como Helka o como Lady, como Moon eh, Knight. De repente por ahí que vas a tratar de buscar eh, descarte de Apocalipsis. Pero creo que acá Modok, a pesar de que no está invisible Woma, me parece que de todas maneras como una estrategia de final de turno, ¿no? De lanzarlo justo en el turno 6, creo que funciona bastante, bastante bien acá muchachos para que puedan a, a tratar de asegurar con Drácula el hecho de que lo pueda descartar Apocalipsis y pueda absorber su poder. Y por último, este masito se parece un poco al anterior, solamente que lo tiene al Strong Guy, Swarm Master, ¿no? Ha puesto algunas cartitas en lugar del Drácula y Apocalipsis para hacerlo más orientado al combo con Strong Guy aunque la verdad no me parece tan fuerte más fuerte me parece lo de Drácula con Apocalipsis porque es, pues, es natural descarte como justamente lo, lo que necesita Modok ahí para poder explotar más su habilidad entonces digamos que este, este masito para mí vendría a ser menos fuerte que el masito de Drácula con Apocalipsis pero igual está bueno, está interesante poder ver la, la implementación de Strong Guy y cómo se puede volver un poquito más importante gracias al efecto que tiene Modok ahora bien, ahora que estamos revisando todo el paquete de las recompensas digamos estéticas, cosméticas que te está dando acá el pase de temporada que ya va a venir, no el pase justamente de Modok miren, aquí tenemos las, los dorsos, hay que resaltar los dorsos están bonitos y por fin han sacado el logo de Marvel Snap de uno de estos dorsos, recuerden que en las dos temporadas anteriores estaban poniendo el logo de Marvel Snap en uno de los dorsos que es el dorso que se da gratis en el pase de temporada que hacía que se vea que se siente como que un dorso por defecto un dorso, no sé, un dorso que era por defecto como los demás dorsos que tienen el lobo de Marvel Snap y no se, siente, no se siente muy especial que digamos como para poder usarse ahora al menos ese cambio que han hecho mínimo de sacar el logo, han mejorado bastante ahora la estética de, los, de ambos dorsos, porque no sé en cuál dorso iba a ir realmente el logo de Marvel Snap, pero digamos que los dos dorsos están muy bonitos para ser usados muchachos, luego tenemos las variantes Ant-Man, Wasp que son cartas que medianamente se está utilizando en el metajuego, hay algunos mazos que van con Ant-Man, hay unos mazos donde va Wasp también, luego tienes a Modo, que acá que es la otra variante también tipo Steampunk, que está bonita también la, la variante de Modo, que que es la del nivel 5 cuenta de pase temporada seguramente y luego tienes los avatares no que para mí realmente los avatares los avatares no aportan valor ya que ellos simplemente lo que hacen es cortar un pedazo de la carta y ponerlo ahí en ese en ese hexágono no que está dentro del avatar para que se pueda no para que encaje de alguna forma y eso para mí la verdad no tiene ningún no tiene ningún valor están sacando algo que ya existe lo cortan lo pegan en otro lugar y ojalá fuese diferente el avatar no el, el, el estilo del avatar fuese diferente a la de las variantes o al menos tuviesen Un poco de efecto o animación, no sé Para que pueda tener un valor agregado y valga Realmente la pena poder añadirlo dentro, de los, dentro del valor que se le está dando En total al pase de temporada, por ejemplo La carta de Wasp, se está jugando bastante En el Patriot, es una carta que vuelve a Patriot Mucho más competitiva, la verdad Wasp es una Carta buenísima, luego tienes También a Wasp por ahí en algunas cartas Donde se está jugando con Jade Foster también Para traerla de vuelta a Wasp y para Poder tratar de ciclarla con Lockjaw La verdad es una carta interesante no es una carta top top que se juega todo el momento pero sí es una carta que en, que en determinados mazos la verdad la hace muy buena, luego tenemos a Ant-Man que en la serie 1 Ant-Man reina bastante, se juega mucho en la serie 1 para los, eh, más que todo para los jugadores que recién están comenzando el juego y luego tienes en la serie 3 en algunos mazos continuos de repente ¿no? también este, en algunos mazos donde jueguen cartas pequeñas Ant-Man digamos que por ahí también se comporta bien no se usa tanto pero igual digamos que no es que sea una carta que no se usa de, de, del todo así que está bien en ant de todas maneras y me encanta mucho la variante que le han puesto, miren a mí en lo personal modo no me va a servir mucho ya que aún yo no cuento con las cartas necesarias para poder tener un buen mazo de Gela, incluso ni siquiera la tengo a Gela, pero sin embargo tengo el mazo con Drácula y Apocalipsis que generalmente por ahí, pero aún así tengo el mazo de Drácula con Apocalipsis pero aún así tengo el mazo de Drácula con Apocalipsis, pero aún así me faltan algunas cartitas como Hellcow por ejemplo, que no sé si ahora desde que hago este video hasta el día que salga el pase de temporada de repente la tenga y con eso pueda probar este masito de descartes con Modok y de repente pues se vuelva a ser bastante por ahí divertido y competitivo. Lo que me ha gustado bastante es la forma en cómo se resuelve el problema de lanzar Modok y descartar todo en el momento con la Mujer Invisible. Ahora, yo sé que todos ustedes no son amantes de jugar mazo de descartes o también tienen la misma situación que yo que no tienen. Todas las eh, digamos, no tienen todas las cartas para poder hacer un mazo de Gela o el mazo de Drácula. Y seguramente se estarán preguntando si va a valer o no va a valer la pena realmente comprar el pase por la carta. Pero recuerden que hay otras cosas que también le dan un poco más de peso a la decisión de compra de este pase de temporada. Como por ejemplo lo que les acabo de mencionar: los dorsos. Ahí también tienen las variantes. No por ahí de repente, si a alguno les gusta, tal vez los avatar. Igual son cosas que van sumando. Así también como las recompensas también sumadas por, todo, por todos los reclamos para aquellos que pagaron el pase de temporada cada mes tenemos la oportunidad de poder gastar 10 dólares en el juego que es el mejor gasto que puedes hacer es el gasto que más rendimiento te va a generar entonces independientemente de la carta creo que hay varias razones para poder de todas maneras comprar el pase de temporada y disfrutar de las cosas que te brinda independientemente de la carta nueva si has llegado hasta aquí yo te agradezco bastante a mí me encantaría saber tu opinión sobre modo qué opinas sobre esa carta te gusta vas a jugarle mazos de descartes vas a comprar el pase de temporada que tal vez ahora las recompensas las cosas que están dando cosméticas, me encantaría que lo puedas decir en los comentarios y acá te estaré leyendo, recuerda que tenemos también el canal de Discord, enlace de invitación se encuentra en la descripción de este video para que puedas también ahí comentar y expresar tus ideas en esta comunidad que cada vez está siendo más grande, luego en el canal de la plataforma morada de lunes a viernes estoy haciendo las transmisiones también en vivo, ahí de repente más adelante cuando llegue la esta temporada pues me verás jugar algún mazo con, eh, con Modoc aquí, entonces ya sabes totalmente todos están invitados Puedes venir acá y hacer tus preguntas en vivo Y estaré ahí para poder responderlas Así que ya sabes, te espero allí Un abrazo para ti